Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Bueno, ya hemos hablado del centro de presión, que es el punto en el cual podemos aplicar todas las fuerzas aerodinámicas que se generan en un perfil alar, resumiendo eh, las fuerzas aerodinámicas en toda la superficie del ala en un solo punto, con una determinada fuerza, con una longitud, que es su intensidad, su dirección y el punto de aplicación. ¿Qué importancia tiene esto en un, en un vehículo? Imaginemos que nosotros tenemos un coche de competición y logramos una carga aerodinámica total, te voy adelantando, lo veremos en el capítulo siguiente: que un alerón no es más que una ala de avión puesta cabeza abajo, en vez de sustentación, lo carga cargar. Eh, logramos una carga aerodinámica total. Imagínate, pues eso, que tenemos un coche de 200 kilos y lográsemos 50 kilos de carga aerodinámica adicional a 80 km por hora. Imagina que tú tienes un coche de inercia que es neutral, no es ni sobrevirador ni subvirador. A baja velocidad, tú a 40-50 km por hora sin ninguna carga aerodinámica, el coche es neutral. Derrapan las cuatro ruedas a la vez cuando entras al límite, ni se va antes el morro, ni se va antes la parte trasera. Imagínate que el centro de presión longitudinal de tu vehículo está muy en la parte trasera. Imagínate que tú tienes un coche que solamente tiene el alerón trasero. vale, Produces una gran carga aerodinámica todo en el eje trasero. Cuando tú vayas muy rápido, vayas a 90 km por hora y produzcas 50 kg de agarre en el eje trasero, ¿qué va a ocurrir? El eje trasero va a recibir un agarre extra, va a tener más carga aerodinámica, no va a tener más fuerza centrífuga, porque ya sabemos que no hemos añadido lastre. ¿Cuál de los dos ejes se va a ir antes? Se va a ir antes el eje delantero, porque el eje trasero ahora le sobra agarre. Quiere decir que a alta velocidad tu coche se le va a ir el morro antes, se va a volver subvirador a alta velocidad. Un coche que era neutral antes, ahora es a alta velocidad, es subvirador. ¿Qué ocurriría si hicieses lo contrario? Si solo pusieses un alerón delantero. Ya te lo puedes imaginar, logras 50 kilos de agarre adicional en el eje delantero, un coche neutral a la baja velocidad, cuando vayas muy rápido... Vas a tener más agarre, vas a tener un agarre de sobra en el eje delantero. Cuando entres al límite, al límite, en una curva muy rápida y te pases un poco, ¿qué eje va a derrapar antes? El trasero, que no está beneficiado de este agarre adicional aerodinámico. Si se te va el culo, el coche es sobrevirador. Tendrías un coche neutral a baja velocidad, sobrevirador a alta velocidad. Por eso es muy importante el lograr que el centro de presión total de nuestro vehículo, esa carga aerodinámica, se aplique idealmente en el centro de gravedad. Quiere decir que tú el reparto de pesos que tienes con tu vehículo, que con el cual has logrado que tu coche sea neutral, si consigues una carga aerodinámica adicional que hace que en vez de 200 kilos, el peso aparente de tu vehículo ahora sean 250, que esa carga aerodinámica adicional se aplique en el mismo punto del centro de gravedad, para que el reparto de pesos, la proporción sea la misma, y las características de agarre de tu vehículo sean las mismas. Si es neutral a baja velocidad, siga siendo neutral a alta velocidad. Si no el carácter del coche va a ir cambiando según la velocidad. Es un poco para volverse loco. Tendrías un coche que iría muy bien a baja velocidad, pero cuando vas rápido se te va el morro o se te va el culo. Con lo cual ya te puedes imaginar que es muy complicado ir al límite con un coche así. Esa es la principal razón por la cual los coches de competición casi siempre tienen un alerón delantero y un alerón trasero, básicamente para poder repartir esta carga aerodinámica y si ves que a alta velocidad eres sobrevirador, te falta agarre en la parte trasera, le das un poquito más de ángulo de incidencia a la parte trasera y le quitas un poquito a la parte delantera para lograr ese reparto que vuelva al coche neutral a alta velocidad. Nos vemos en el próximo capítulo.